Bueno, buenas tardes. Eh, mi nombre es José Luis Carrasco y soy profesor de Lengua, Castellana y Literatura en el IES Emilio Prados en Málaga. Eh, aunque bueno, llevo 15 días como asesor técnico docente en la Delegación de Educación de, de Málaga. Eh, yo me considero un, un profe inquieto porque bueno, siempre estoy buscando cómo mejorar mis prácticas docentes. Eh, aunque intento ser riguroso, ya que lo que pretendo, como todos, ¿no? es que el aprendizaje llegue al mayor número de alumnos posible. Entonces, he encontrado en los REA una forma de, de conseguirlo, más o menos. Eh, hoy os presento eh, la adaptación que yo he hecho del, del REA eh, Quieres conocer mi localidad, eh, que yo he adaptado y he titulado Audio Guías de Málaga, porque ese ha sido el producto que que nosotros hemos conseguido. Eh, pero antes de nada, eh, quería contaros muy brevemente mi contacto con, con los REA, porque eh, en realidad yo soy un profesor novato en todo esto y además me doy cuenta de que vosotros tenéis un recorrido que, que yo todavía no tengo. Eh, mi experiencia está basada en estas tres aplicaciones o adaptaciones de los REA. En primer lugar, y, y en contra de lo que ha contado Berta, yo empecé un poco eh, mezclando varios reas, eh, un poco a lo loco, ¿no? Y, y surgió estas audioguías de Málaga. Eh, digo que es un poco en contra de lo que, doy, de lo que ha dicho Berta, porque empecé mmm, no aplicando un rea tal cual, sino que mezclé de varios reas. Y al final terminé con, a, a, a, con el proceso contrario, ¿no? Aplicando un rea rigurosamente. Entonces, bueno, a ver cómo. Como, vamos, como lo explico. Eh, después hice eh, la adaptación de la secuencia Historias, Historias, Historias, que fue una mezcla de REA entre el de el, de, bueno, el, el propuesto eh, por blogueando y el de Dime quién eres y dime qué lees y te diré quién eres. Y terminé a lo grande, como yo digo, con un REA compartido del REA del proyecto Un Mundo de Poesía con, con Sergio Mata y con Mariló Pérez eh, formando un rearchipiélago. ¿no? Eso todo durante el curso pasado. Bueno, empezamos con, con la explicación un poco de, de las audioguías de Málaga. La motivación que me llevó a hacerlo fue porque en mi centro el proyecto de bilingüismo eh, tiene desarrolladas unidades integradas para los cuatro niveles de la ESO eh, para cada uno de los trimestres. Eh, esto, estas unidades están basadas en la metodología ABP y lo que quieren es conseguir un producto final que pretenda desarrollar básicamente la competencia oral del alumnado en las tres lenguas eh, involucradas, eh, castellano, inglés y francés. Bueno, también hay unidades integradas para las ANL, ¿no? las áreas no lingüísticas, pero en mi caso me centro en, en la lengua. Y después, eh, eh, bueno, en concreto para segundo de ESO, en el segundo, en el segundo trimestre de segundo de ESO, eh, en la temática en la que giran estas unidades ella es la ciudad. Eh, por lo tanto, eh, en la unidad original del centro está pensada para crear un periódico. Pero yo por mi planificación en el curso no me venía muy bien hacer un periódico. Entonces lo cambié y pensé en las audioguías. Y casualmente me topé eh, con un artículo de, de domingos Chica y de Sergio Mata, en el que se estudia, bueno, el artículo es el la evaluación del aprendizaje lingüístico en el proyecto Quieres conocer mi localidad, me topé con él y, y la verdad es que me pareció súper interesante la propuesta que ellos, que ellos eh, hacían del proyecto. Eh, las autoras, por supuesto, del proyecto son Blogueando, eh, Irene González, Adela Fernández y Mar Pérez, eh, que, que por supuesto es un gran proyecto. El problema que yo tenía era que su tarea final era la creación de un folleto turístico. Y yo, como os he dicho antes, prefería que eh, desarrollara la competencia oral, lo cambié por las audioguías de Málaga. Y ahora os voy a explicar cómo, cómo lo planteamos. Bueno, estas son mis criaturas, mi grupo de segundo de esos C2. Eh, que si os dais cuenta, pues muchas veces los grupos de segundo de ESO son así como un poquito movidos, ¿no? Pues imaginaos además si tiene la letra C y si a la letra C la acompaña el número 2, ¿no? Ella, pues bueno. Eh, yo al principio decía mi maldita letra C, pero después se convirtió en mi bendita letra C, porque... Gracias a ellos conseguí que, que, que cambiara el chip y, y, y creo que conseguí sacar de ellos bastantes cosas. Eh, es verdad que eh, es un grupo heterogéneo, era un grupo heterogéneo de 22 alumnos y alumnas, eh, con un nivel curricular medio-bajo, pero que mostraba buena actitud hacia la participación y hacia los proyectos y entonces eso me ayudó muchísimo. Eh, entonces, eh, se mezcló la problemática intrínseca del, del grupo con que yo soy un poco ecléctico, ¿no? Y me gusta coger un poco de aquí, un poco de allí y un poco de allí. Entonces, sobre la base de lo que yo tenía que hacer para el proyecto de bilingüismo de la ciudad y el REA, ¿Quieres conocer mi localidad? Y monté esta adaptación de las audioguías de Málaga. Como punto de partida y como yo tenía que respetar en cierta medida la unidad integrada de bilingüismo, eh, empezamos con las pretareas que estaban diseñadas ya para el proyecto de la ciudad, eh, relacionadas con el léxico de la gobernación, con los gentilicios, con la formación de los gentilicios. Incluso eh, elaboramos un decálogo de buenas prácticas ciudadanas eh, que también me sirvió para evocar eh, los textos instructivos que habíamos visto previamente. Eh, para. Para. Para empezar ya directamente a, a, a meterle mano a las audioguías, partíamos de una situación que era real y que además era cercana al alumnado. De estas 22 criaturas que, que os he comentado, eh, dos eran de nueva incorporación y daba la casualidad que ninguna de las dos eran de Málaga. Un chico era de Santander y otro chico era ucraniano. Entonces, nos propusimos que teníamos que enseñarles Málaga a, a, a estos dos nuevos alumnos de la clase. Eh, pues qué mejor forma de realizar estas audioguías ¿no? para dar a conocer los lugares turísticos más importantes de Málaga. Eh, entonces, lo, eh, para elaborar las audioguías comenzamos analizando las dos tipologías textuales que, que estaban más involucradas en su elaboración. Eh, el texto descriptivo en primer lugar y para ello eh, seleccionamos el apartado de la descripción del REA, Ventanas desde el confinamiento, de Engracia Rubio, en el que se pedía que hiciera el alumnado una topografía de lo que veía desde la ventana. En segundo lugar, y como texto más importante de, de la audioguía, eran las características del texto expositivo. Entonces, eh, empezamos con la actividad del propio REA. No todos los textos son iguales, para diferenciar con las características del texto narrativo, el texto argumentativo y el texto expositivo. Y en concreto eh, eh, caracterizamos al texto expositivo con la actividad que característica tiene el texto expositivo también del propio REA. Eh, una vez que teníamos analizada, que teníamos realizadas perdón, las pretareas de la ciudad para meternos en situación, el punto de partida real de los dos alumnos de nueva incorporación y el aparato teórico con las características de los textos descriptivos y textos expositivos, ya podíamos pasar a la elaboración propiamente de, del borrador del la audioguía. Eh, buscamos información sobre los monumentos de, y lugares turísticos emblemáticos de Málaga eh, y, y los dividimos individualmente en la clase. Eh, todo esto era, viene dado por las características de, de la docencia eh, post pandémica o durante la pandemia, que no facilitaba mucho el trabajo cooperativo en el aula. Eh, entonces, dividimos los monumentos de la clase, eh, no sé si conocéis Málaga, pero la farola, la catedral e incluso el estadio de la Rosaleda, ¿no? para, el que, para el que quisiera. Utilizamos la actividad del REA Buscamos Información y nos, nos pareció especialmente interesante la actividad Aprendemos a Buscar Información en Internet, ya que el alumnado la valoró muy positivamente eh, porque él mismo, ellos mismos se dieron cuenta de cómo eh, fa, se facilitaban estrategias para la búsqueda y la selección de información en esos grandes buscadores, ¿no? que no solo servían para este proyecto, sino para otras muchas cosas en su vida. Con la información y con el aparato teórico pasamos a la redacción del borrador. Entonces, eh, yo lo único que les pedí era que Tenía que ser un texto expositivo, pero que contuviera ciertas partes descriptivas, topográficas, fundamentalmente. Eh, yo, además, les di un modelo para favorecer la metacognición, que, que me parece fundamental, sobre el Puente Nuevo de Ronda, porque, bueno, yo soy de Ronda, y entonces me parecía interesante que ellos supieran hasta dónde, a dónde querían llegar, o a dónde, hasta dónde tenían que llegar. Y para la elaboración del borrador le facilité la guía para elaborar un texto expositivo del REA, historias de ayer para gente de hoy, que se ajustaba perfectamente al tipo de, de escrito que yo quería que hiciera. Con esta misma guía eh, hicieron la evaluación entre pares, y ya una vez que teníamos los modelos definitivos de borrador, podían pasar a la grabación de los audios. Grabaron sus audioguías, y, y bueno, y la verdad que que salieron productos eh, bastante curiosos, unos más originales, otros menos originales, dependiendo también del nivel de edición de audio que tuviera el alumnado, pero bueno, yo en ese sentido no me metí demasiado porque lo que me interesaba más era el, ámbito, o sea, el apartado lingüístico. Para la evaluación de, del audio y para la elaboración del audio, utilizamos la lista de control para la revisión del audio, y la rúbrica de evaluación de un audio de otro REA, del REA La Gincana de los seres de ficción, que, como digo, también me servía para, para el producto final. Eh, una vez que tuvimos todos los, todos los audios, todas las audioguías ya, eh, yo les comenté al alumnado que era una pena que, cada, que esas audioguías quedaran dispersas y no estuvieran recogidas en ningún sitio. Entonces yo, inocente, pensé, en realizar un Padlet o, o, o incluso una presentación en Geniali o en Powerpoint. Algo muy sencillo, sobre todo para no ni alargar ni agobiar tampoco a mis niños. ¿no? Pero cuál fue nuestra sorpresa, que uno de ellos es un poco friki informático y montó una página web de audioguías de Málaga eh, con la aplicación Wix. Y, y la verdad es que, bueno, aquí tenéis el pantallazo de de la portada de la página web y también en la presentación os dejo el enlace para, para la, la web. Eh, eh, sobre todo, eh, fue, yo creo que fue bastante interesante porque ya no solo le íbamos a facilitar esas audioguías a estos dos alumnos nuevos de la clase, sino que es que disponíamos de una página web con nuestro trabajo y que cumplía esos dos objetivos, ¿no? por un lado para los alumnos nuevos, pero también para recoger todo el proceso de, de trabajo. Eh, siguieron las sorpresas, como yo digo, porque esto se fue un poco de madre desde mi punto de vista, eh, porque no solo tenemos el resultado de la página web, sino que eh, una compañera del departamento llamó al ayuntamiento para dar a conocer este proyecto y, y según nos comentaron, pues el alcalde de Málaga había mostrado interés en el proyecto, íbamos a hacer un encuentro con él, o una videollamada ¿no? en función de las circunstancias, lo que pasa que, que a día de hoy eso no se ha producido, pero bueno, <risa> sabemos que los problemas de agenda y demás pues, están por ahí, ¿no? pero yo lo dejo. Para mí lo más importante es que el alumnado eh, comenta después de la realización de estos proyectos que aprende, que, que aunque considera que hay que trabajar mucho más que de manera tradicional, eh, Dice, oh, esos son los resultados que a nosotros nos llegan, que aprende mejor eh, y que es más consciente de haber desarrollado sus propias competencias de forma óptima. Eh, eh, por, gracias al hilo conductor y al atractivo producto final, ¿no? que te permite esta secuencia de, de contenido. A mí personalmente, pues, eh, y quiero dar las gracias, eh, me permitió contar esta experiencia en la página web del CDEC eh, le doy las gracias a Cristina y a Lola y, bueno, y, y la participación en esta jornada. Eh, y, y ahora pongo ahí un poco que al final me convierto en un readicto, ¿no? porque desde que me, me metí en esta historia no he, no he salido. ¿vale? Eh, aquí a, la, a, a vuestra derecha he dejado unas conclusiones de un decálogo que puso Sergio Mata en Twitter hace unos días y que me parece que resume muy bien como conclusiones de, de mi experiencia. Eh, son eh, el, eh, la adaptación de las audioguías de Málaga y de los otros que yo he aplicado en, a, en la clase, demuestra que son recursos contextualizados que promueven el aprendizaje significativo y el desarrollo competencial, fomentan la participación activa, la creatividad, el pensamiento reflexivo, la interacción comunicativa y la colaboración. La metacognición aparece de forma sistemática y el estudiante demuestra que sabe hacer con lo que sabe practica las habilidades sociales y el desarrollo de la competencia comunicativa. Y termino, y ya, y ya no, me, no me extiendo más, eh, con, con un apartado que a mí me parece fundamental, que es los protagonistas opinan. Y es un vídeo que yo le he pedido que me haga uno de mis alumnos de estas 22 criaturas, es de un minuto de verdad, en el que él cuenta... ¿cuál es su opinión sobre esta nueva forma de trabajar en clase? Y os prometo que yo no le he dicho nada, ni he corregido nada, ni de verdad es tal cual a él le sale. Sinceramente, la experiencia después de haber realizado los tres proyectos propuestos por el profesor a lo largo de todo el curso escolar ha resultado ser muy satisfactoria. Por tanto, voy a dar cinco razones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 al no usar ni libros de texto ni ejercicios, como habitualmente hacemos. También, bajo mi punto de vista, ha sido una forma más creativa y amena de trabajar los contenidos, por lo que ha sido más sencillo para nosotros comprender todo. En tercer lugar, las tareas finales resultaron ser más sencillas de lo que esperábamos, puesto que se realizaron una serie de pretareas, las cuales fueron de gran ayuda y nos ayudaron a entender todo mucho mejor. Además, la elaboración de estos proyectos nos ha ayudado a mejorar nuestra presentación comprensión y expresión, lo cual se agradece encarecidamente. Para terminar, ha sido genial poder realizar gran parte de las actividades de forma digital, usando recursos como Padlet a la hora de plasmar nuestro trabajo o numerosos programas de edición de vídeo y audio a la hora de crear nuestros poemas y audioguías. Por todo ello, considero que ha sido maravillosa esta experiencia y me encantaría repetirla en cursos posteriores. A ver, claramente este es uno de mis mejores alumnos, ¿no? De la clase. Pero, pero, no, no, no, no. Pero lo que sí os prometo, a, además de que yo no le he dicho nada de lo que tenía que decir, es que quien ha montado la página web no ha sido él, sino ha sido uno de los que académicamente iban peor. Pero es el típico friki de los ordenadores que se le da súper bien. Y la lengua la tiene un poquillo más regular pero bueno. En fin, que... Que, que mejor que yo que lo dijera él. Pues, pues muchas gracias.